Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida cuando me he visto desbordada por las polémicas que han estado sucediendo estos días. Y es que en este vídeo no vamos a comentar una única polémica o un solo asunto, como viene siendo habitual. Hoy os traigo una oferta de 2x1 digna de un McDonald's el día de su inauguración vamos a abordar dos controversias que se han sucedido y que tienen muchos puntos en común. Ambas tienen como foco de la discordia el cuerpo femenino. Que ya sabéis que es un tema que hace llorar muy fuerte a los aliades y a las feministas. una de ellas, además, ha pillado bastante de cerca a un querido compañero de la batalla cultural. Me refiero a la polémica por el cuerpo de Nebula en el cartel de Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Vender el tremendo no te necesita. Y a la de los robots femeninos del videojuego Atomic Heart. Bueno, obviamente necesito mujeres. Vámonos. Es que en los pósters promocionales de la nueva entrega, el personaje de Nebula ha pasado de verse curvilíneo y femenino a más plano que una señal de tráfico. Por su parte, ha estado haciendo algo de eco en redes sociales un videojuego de ciencia ficción desarrollado por la empresa rusa Moonfish, llamado Atomic Heart, un juego que muestra una realidad en la que el comunismo y la Unión Soviética han prevalecido e impuesto su sistema y tecnología. Este título ha sido noticia porque Ucrania ha anunciado la intención de prohibirlo en su país, así como una campaña para animar a prohibirlo en el resto del mundo. Esto debido a que el juego ensalza la figura de la nación rusa, además de que ha sido desarrollado por una empresa de ese mismo país. Ahora que ya están hechas las presentaciones, es momento de entrar a fondo con los hechos. ¡Adelante con la intro!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 Ya está disponible en Amazon Tenéis el link en la descripción Pues lo cierto es que el señalamiento por parte de Ucrania Hacia Atomic Heart No se ha quedado en una simple indicación De que el juego proviene de creadores rusos Es que el gobierno ucraniano Ha acusado al juego de ser una posible vía De financiación para la guerra el gobierno estadounidense está cada vez más preocupado por las estratosféricas cifras de desempleo que generan las entregas de trabajadores Política robóticos a de la Unión. Y ha acusado a la empresa creadora de ser un arma rusa. Vanessa, la que no deja chota con cabeza. Las hermanas Rosa Meltroso y Débora Meltroso. Y el trabuco de Pernambuco. Esta controversia hizo a muchos enterarse de la existencia de este juego y entrar a ver su tráiler. Vamos, un efecto Staysan de manual. Y de este tráiler llamaron la atención, sobre todo, los personajes de las robots sexys. Yo ese vídeo lo vería, no te voy a engañar. Aunque también os digo que este no es el único aspecto del juego que ha dado de qué hablar. Resulta que un usuario de Twitter posteó un día el siguiente mensaje. Hola chicos, ¿alguien quiere adivinar por qué Atomic Heart es un jodido soplo de aire fresco en la pila absoluta de diarrea de cerdo, que son los juegos modernos? modernos AAA para un solo jugador? ¿Alguna suposición? Nadie quiere adivinar. Junto con esto, este usuario posteaba una imagen del equipo desarrollador del juego, en el que claramente había una predominancia masculina. ¿Y qué reacciones creéis que ha provocado un hilo que empieza con el señalamiento de este detalle? pues una catarata de rabietas progres criticando al usuario y al equipo desarrollador y menospreciando el producto comparándolo con otros como Bioshock y por supuesto criticando la falta de diversidad y cómo esta habría afectado al juego, falta de diversidad que si se hubiese dado en un equipo formado solo por mujeres, todos los que han citado este tweet, se habrían cerrado la boca con cremallera sellada con candado además de que como bien ha dicho Junkie Kong si apoyas la diversidad deberías estar a favor de todo tipo de equipos, 100% hombres, 100% mujeres, mitad de mitad, de todas formas este usuario ya la había liado con anterioridad en Twitter concretamente el año pasado cuando hizo un hilo sobre el doblaje de Nagatoro o sea que podríamos estar hablando de un auténtico troll profesional, y fue en este contexto cuando llegó el tweet que estaría sacudiendo la plataforma durante varios días, agarraos que ahí va las bailarinas robóticas del Atomic Heart sin tener cara, transmiten más feminidad y sensualidad que cualquier personaje femenino de Playstation bravo por la valentía del estudio al crearlas, la catarata de respuesta de usuarios sojas y de feministas de Twitter ante esto ha sido verdaderamente colosal y dentro de esta, uno de los insultos que más se ha usado ha sido el de pajero ¿A la gente no le da cosiga quejarse de no poder matacársela con una niña en público? Todo el mundo sabe que un rasgo distintivo de las niñas es tener senos voluptuosos y nalgas sinuosas como las de estos personajes y todo el mundo sabe que sí que tú juegas a videojuegos en público claramente, no en la intimidad de tu casa Claro que transmiten porque no te importa la cara de ninguna lo que te importa es cascártela, y eso de valentía, hombre, estás comparando personajes sexualizados con una intención clara con personajes realistas. Yo no sé si los progres saben que existe algo llamado dimorfismo sexual, es decir, diferencias evidentes entre los cuerpos de las hembras y de los machos en una especie. Y sí, estos robots reflejan las femeninas mejor que otros personajes femeninos de videojuegos citados. Una sola neurona y está destinada a la baja. Porque esta gente es muy abierta y tolerante en cuanto al sexo, pero por algún motivo tienen la misma opinión sobre la masturbación que un cura de 1920. No obstante, vamos a poner los hechos sobre la mesa y decidid vosotros quién tiene aquí una obsesión con el sexo. Por un lado tenemos a una persona que simplemente ha señalado la sensualidad y belleza en un diseño de personajes de un juego. Y por otro lado, tenemos a una horda de palurdos que han asociado automáticamente estos conceptos con el sexo y con el deseo sexual. ¿Qué pasa? Que si un profesor de arte os dice que el cuadro de la maja desnuda refleja sensualidad, vosotros pensáis que se la quiere cascar mirando ese cuadro. Progres daos cuenta de una maldita vez Los misóginos sois vosotros Que repudiáis el cuerpo femenino Y tratáis de condenarlo y censurarlo En cualquiera que os elucirlo O señalar que le gusta Sois vosotros los que os lleváis las manos a la cabeza Y os volvéis locos ante cualquier mínimo atisbo De curvas femeninas en personajes de ficción O en personajes reales Vosotros sois los que sexualizáis Pues veis automáticamente en cada comentario O apreciación positiva sobre la belleza femenina Un deseo sexual Pero con movidas como esta estáis demostrando Mostrando que lo primero que pensáis vosotros cuando se pone sobre la mesa la idea de estas partes del cuerpo es en el sexo, incluso cuando la persona que lo hace no está ni siquiera hablando de eso. Y sí, ya sé que las robots de Atomic Hearts están diseñadas para el sexo para las élites comunistas del juego, pero el punto aquí es que el usuario que comentó sobre la feminidad de las robots no se estaba refiriendo a eso, sino a sus formas voluptuosas versus la androginia característica de los personajes femeninos políticamente correctos, estos es que les encantan a los misóginos de los progres que son los que criminalizan la feminidad. Y siguiendo con el tema de la feminidad, las curvas, y cómo esto hace llorar fuerte a los pobres aliados de Twitter, que no más cerca que han estado de una mujer desnuda es cuando le piden un píxel de teta a Carla por privado, este es el momento perfecto para hablar de la segunda, el primer cartel de Guardianes de la Galaxia. Guardianes de la Galaxia volumen 3 es acusado de impulsar la ideología transgénero al hacer que Nebula de Karen Gillian parezca un hombre. Y es que sí, como bien dice el título, ya no es que se trate de un cuerpo más femenino o menos femenino, es que directamente le han puesto un cuerpo de hombre. Ni se te ocurre intentar hacerme creer que una tía que luce así puede llegar a verse de alguna forma como se muestra en el póster promocional. Vamos, dile coña. Cosa de la que muchos se han dado cuenta, siendo el primero de ellos la cuenta de Nerdrotic. Os lo he dicho antes, para el wokismo que se ha adueñado de Marvel, la idea de mujeres fuertes son mujeres que se vean lo más masculinas posibles. Y esto es algo que no solo hemos notado esta vez con el personaje de Nebula. Esto que viene haciendo Marvel ya lo señaló la youtuber Corinne Michel en su crítica a Black Panther. So I just left seeing Wakanda forever and I am I'm pissed. I am pissed because if pushing an agenda was a movie this would be in the forefront of that this was woman king on steroids if you think that i'm gonna believe a hundred pound black woman soaking wet is just an almighty warrior and can just body dudes like it's no tomorrow come on like instead of wakanda it should have been called where are the men because they was not there they were not present and the ones that was there was weak But all the women that was in the movie was just a brawling, built, strong Hercules. What is this saying to us? Perpetuating the idea of the strong black woman and a subservient black effeminate man que por cierto, este TikTok fue denunciado masivamente por guerreros de la justicia social y a Courtney Michelle le cerraron la cuenta. Es decir, esta gente que va de tan progresista necesita eliminar la feminidad de la ecuación cuando se trata de hacer que un personaje mujer sea fuerte, la cual es la postura más misógina que he visto en toda mi vida. Pero de toda la gente que ha señalado esto, uno de los que más eco ha generado ha sido nuestro amigo y compañero Pablo Arcadia. ¿Te acuerdan de lo linda que era Karen Gillian? Bueno, ahora es un chabón, tercera foto de Yapa y si necesitáis la prueba definitiva de que los misóginos y los obsesionados con el sexo son los progres, aquí la tenéis. Hablando de un personaje totalmente distinto a los primeros, en una polémica totalmente distinta se han vuelto a producir las acusaciones de pajero. Más claro imposible, esta gente tiene una obsesión enfermiza patológica con el sexo. ¿Qué digo yo? Si tan normalizada tienen estos la idea de que una mujer puede mostrarse masculina sin por ello dejar de ser mujer y un hombre femenino sin dejar de ser hombre, ¿por qué diablos les escandaliza tanto? que alguien? Que un personaje femenino se ve masculino Aunque tengo que reconocer Que esta nueva avalancha de ofendiditos Me ha calentado bastante la sangre Por los niveles miserables que ha llegado a alcanzar Ya que en esta ocasión Ha habido algunos imbéciles que le han respondido Lamentando la suerte de la hija Que acaba de tener Mientras llaman a Pablo Insel Argentino Dejando a un lado lo extremadamente rastrero Y repugnante del comentario Vamos a ver una cosita de simple lógica Si estás hablando de alguien que ha tenido una hija Es imposible que esa persona sea Insel o cómo crees que se hacen los niños, idiota. Bueno, a lo mejor esta persona es tan progre que cree que para tener un hijo hay que encargárselo al Estado. Pero no caigáis en el error de pensar que esta polémica con Nebula se ha reducido solo a la reacción de Pablo Arcadia. Aquí la bola ha rodado tanto que ha tenido que salir la propia Karen Gillian a intentar hacer control de daños, tirando de simpatía y asumiendo la responsabilidad. Okay, can anybody out there tell me why I was thinking when I decided to pose like this? on an international, worldwide poster that will remain for evermore. I remember doing this pose and thinking, I think I look pretty cool here. <laughs> so I take full responsibility for this choice, but oh my God, what am I leaning against? Why, what is my elbow doing? No, nope. doesn't look good now either, does it? I mean, maybe I should double down and try to make this pose a thing. Maybe I'll do it on a couple of red carpets, see if it takes. It might become like the new, you know, when like men always like check their cufflinks. Maybe women will start Probably not. I stared at it for so long, I was like, oh, maybe I'm reaching for, you know, a weapon to like take out and fight someone. And then I remembered that I'm not wearing a holster or anything that would carry a weapon. So it's not that either. You'll be seeing that pose again somewhere. When you least expect it, I'm gonna bring it back for its return. Anyway, goodbye. Karen, yo sé que solo estás siguiendo órdenes. La única forma en la que tú puedas ser responsable de esto y no los progres de Disney es que además de actriz también seas la editora de publicidad del cartel de la película. Estas dos polémicas tan similares entre sí nos demuestran por enésima vez cómo la gente despierta es exactamente aquello que dicen combatir y lo es punto por punto. No son capaces de concebir feminidad en la idea de fortaleza y por eso todo lo que tratan de hacer ver más fuerte lo hacen menos femenino. Hablan de vivir y dejar vivir, pero están siempre agazapados esperando saltarle al cuello a quien aprese belleza en algo que ellos no aprueban. Hablan de feminismo y apoyo a la mujer, pero combaten y censuran todo cuerpo que muestre rasgos evidentes de feminidad. Definitivamente, esta gente es tan enemiga de pensar que llevan años atacando a las mujeres de estas maneras con el absoluto convencimiento de que las están defendiendo. Al final, va a resultar que el motivo por el que quieren a las mujeres tan planas es para que hagan juego con su encefalograma.